¡Hola a todos y a todas! Aquí RaymoCraft en un nuevo vídeo En el que traemos la segunda parte de Undertale, Ruta Pacifista y, y vamos a continuar donde lo dejamos Así que empecemos Aquí estamos en las ruinas Donde lo último que hicimos territorio fue tirar un montón de caramelos Los cuales sigo indignada por el hecho de que no me dejen recogerlos Tendría comida infinita. Así que continuemos caminando por las ruinas Otro Froggit, vale, vamos a hacer lo mismo que hicimos la última vez Vamos a actuar Vamos a elogiarle. Froggy sigue sin entenderme, pero se siente halagado de todas formas. Se sonroja. Vale, ahora vamos a ver por fin cómo funcionan los ataques de Undertale. Y me han, me han golpeado. Froggy parece reacio a pelear contigo. Froggy no te entiende, pero se siente halagado. Se sonroja otra vez. Vale, y me vuelven a golpear. Vamos a perdonar. Y ya está. Y así es como se hace el adulto pacimista. Tenemos que evitar que nos maten hasta... Vale, Oh, no, nos hemos caído. Como podéis ver, en, esta, en este videojuego, la lógica de este videojuego es... Da igual de dónde caigas, si caes en plantas, en flores o en lo que sea, estás a salvo. No pasa nada. Vamos al otro lado, donde básicamente subimos, y ya está. Nice. <risa> Llamada de Toriel. Otra vez. Hola, al habla Toriel. Por ninguna razón en particular, ¿cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? Pues no lo sé, la verdad. Depende de qué, de en qué sentido. And, hombre, so, uh, depende en qué comida. Si tarta... O una tarta. Uh -huh. Voy a ponerle canela. Ya veo, muchas gracias. La verdad es que me gustan las dos cosas. No tengo tanta... <risa> Hola, le habla Toriel. A ti no te desagrada el caramelo, ¿no? La verdad la verdad es que no. Me gusta el caramelo, está bien. Conozco tu preferencia, pero... ¿Podrías que la de asco si yo te lo encontrase en el plato? Vale, vale. Lo entiendo. Por cierto, gracias por tu paciencia. No, pero si sí, estoy sí, teniendo bastante paciencia con Toriel, no solo tiene tanta. Tres de, cuatro, cuatro, tres de cada cuatro piedras recomienda que las empujes. Bueno, hay que hacer el caso aparte. Y eso es como seguir a morir, gente. Un monstruo Wilson, se acerca adocionalmente. Vamos a ver si nos de... Ya directamente lo no tengo ni que pelear. Uh -huh. soy, soy la gran pacifista, gente. Vale, aquí hay que tener cuidado para no caerse Y me cae <ríe> Para nada me sabía el, el camino, gente Números, nada No he jugado a este juego antes Vale, vamos a ver si nos deja perdonar Sí Nice <ríe> GG, gente, GG Simplemente tenemos que perdonar a todo el mundo Es en plan, quiero pelear contigo Perdonado, y ya está cómo se hace, gente? la vida real ¿Alguien quiere pegarte? Mire, perdonado Ya está, Te trabajo corriendo. ¿No has leído el cartel del piso abajo? La verdad es que no ¿Queríamos ir a leerlo? Nada, no creo que pusiera nada por Venga, Ahora voy mover las piedras Me imagino lo que va a pasar ahora Porque hice tres de cada cuatro Vale Perdonar Ya está Fácil, sencillo Esto es mucho más fácil Que hacer la genocida La que lo la genocida es mucho más tediosa Lo digo porque yo La que tengo recuerdo de hacer Es la genocida Y uff Quita ahí colega ¿Quién te dijo que pudieses empujarme, eh? eh? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale, solo por ti Calabacita ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me mueva un poco más? Bien, quítala así Esta piedra es tonta ¿Eh? ¿Me, ha, ¿Me he desviado? Vale, creo que lo he pillado Vale, la piedra va prendiendo Nice Es lo que he dicho ¿Ha? ¿Eh? ¿Quieres que me quede ahí? Vaya trabajito me estás dando. Aquí dobladora profesional de rojos. <risas> Prosigamos. Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso te llena de determinación. Nice. Este queso lleva bastante tiempo aquí. Está pegado a la mesa. Vale, no nos podemos llevar el queso. Pero no me lo puedo comer. No, no.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 bueno, vamos a pasarnos el texto porque ya se lo he dicho Sí, muévete Perdonar ahí. La... Pero no me quiere perdonar, ¿o qué? ¿Yo qué te he hecho, fantasmita. Actuar, A minimar. Sonríe pacientemente a Napstablock G Sí, es que yo tengo muchas ganas Cuando dicen, tienes que ir a clase Ese es el mood Estoy bien, gracias. ¿Pero quiere pelear conmigo? No, a ver. No tiene ganas de pelear. Pero, pero no me deja. A ver, animar. Le cuenta a su pequeño chiste, si hasta luego. Le voy a contar el chiste Toriel. Imaginemos que le he contado el chiste Toriel, ¿vale? No tengo tiempo de hacerlo. No, me he golpeado. Vale, bien. Todavía no puedo perdonar, vale. Vamos a intentar otro. No sé qué ha dicho, Bueno. Vamos a animarle otra vez Quiero enseñarte algo Déjame probar Lo llamo Apuesto Blog Ay, he hecho un gorrito Me encanta Sí, me encanta Oh Dios A veces vengo a las reuniones porque no hay nadie Pero hoy he conocido a alguien simpático Eso es lo que tiene, a veces puede dejarme te estoy ido por las ramas, no te preocupes, yo lo mismo. Me quitaré de en medio. No, blog. Mi nuevo amigo se fue. No, mi pana. Mi amigo. Vamos a ver. No te la pierdas, pastelería de arañas abajo y a la derecha. Voy a probar nuestra agullina hecha por, para y de arañas. No soy muy fan de las arañas, la verdad, pero bueno. Ribit, rivet. Ay. Mi amigo nunca me escucha. Cada vez que hablo, salta mi diálogo pulsando X. Así, ah, sí, pulsando X. Oh, tú también no. Para nada me salto al diálogo, gente. No, no he pulsado X. Vale, estos son los controles. Esto de aquí da control. F4 para la pantalla completa. ¿Tenía otra vez? Hola. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa. No esperaba tener compañía tan pronto. Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá. Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar. Algún nivel verás algo que quieras de verdad Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Ok Espera, creo que por aquí seguimos aquí, aquí, quiero, quiero ver la... Quiero ver la tienda de, de arañas Que es por, para y de arañas Creo que es por aquí Vente pasteles de arañas Todas las ganancias van hacia las la arañas de oro. No tengo... No tengo suficiente oro, no... Esto, si hiciera la geración tendría dinero <risa> Esto, lo que te enseña el juego no es buena idea, eh no, Creo que no voy a mencionar lo que te enseña el juego Madre mía Vale Hay que tirarse a los agujeritos Y buscar el que, el que tenga el interruptor Oh no Un monstruo Oh no, vegetales Cinar nada. nada, voy a hablar Las plantas no hablan, tontaco Vale, soy muy buena este juego Mira, voy a poner muy Cultivado muy localmente Perdonad Vamos a ver ¿Me lo tengo que cenar? Me está diciendo que Tengo que ser pacifista Pero me tengo que cenar A este monstruo ¿Me lo tengo que cenar? No me quiero cenar Dale. Ah, me voy a para atrás Bueno, ¿cómo voy a decir esto este. No me lo quería comer Pero bueno Qué remedio No me deja perdonar. Es que creo que me voy a tener que comer, eh. No tenía pensado comer vegetal soy, pero bueno. Cenar. ¡Ah, esto me cura! ¡Eso me cura! ¡Let's go! Vamos a hablar. Las plantas no hablan de ¿eh? A ver si me da más, más vida. No. Perdonar, vale, guay. Vale, esto sí que ha sido más tedioso, ¿eh? Todavía no tenemos. no tenemos solo suficiente para comprarlo de arañas, ¿no? ¿Cómo se iba para atrás? ¿Cómo se iba para atrás? Ah, vale, con X. Vale. 6 de oro. Necesitamos más oro, gente. Pero vamos a llevar a Toriel. Decir hola. Al habla Toriel. ¿Solo querías decir hola? De acuerdo. ¡Hola! Espero que sea suficiente. Jiji. Ok, vale, me, me sirve. Actuar. ¿Meterse? ¿No meterse? ¿No meterse? Por fin alguien lo pilla. Que se tira a no meterse con. Vale, tengo que comer. Esto, la genocidia se vea me mucho mejor, ¿eh? Pero ser pacifista está bajando mis habilidades. Vale, ya puedo perdonar. Nice. Uh, 5 de oro. Vamos a comprarle de las arañas. Let's go, let's go, let's go. Ahora, vale, modo espiral. No, otra batalla. Vale, espera. Este ya puedo perdonar Perdonar. Ser yo es lo mejor. Bien por ti. Mira que bien, baila. Mira, voy a bailar con él. Uy. No me preocupa nada de este mundo. Vale, ya. Solo quería que le viese bailar, ya está. Hay gente que no quiere, no, no pide mucho, simplemente que le veas a bailar. Ya está. Vale, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta el grande? 18. Uf, no tengo. ¿Vamos a conseguir 18 o no? Nada, compro el pequeñito. guay vale tengo un tono, techo de arañas por arañas de arañas guay bueno pues volvamos a nuestro camino supongo que habrá que ir a había Había que ir a vamos a tirarnos en todo a ver qué hay oh uh, un lacito uh un lacito ahí se lazo descolorido ok y ahora vale este siempre perdona primero este baila vamos a ir a con él uh velemos nice y ahora perdonamos Nice Ser pacifista es easy Solo tengo que ver gente bailar y decir perdón Nice Vale, aquí está esto Vámonos Y así fue como trágicamente Ignoré a Napstablo que estaba en el de al lado Bueno, yo creo que lo podemos dejar por aquí por hoy No quiero que sea demasiado largo Y bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy bueno, pues esto nos irá para el próximo capítulo de Undertale Ruta Pacifista. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis lo que digo siempre. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete. Dale a la campanita para que te déis el próximo vídeo. Y nos vemos en la próxima. También aviso que probablemente esta vez nos después de este vídeo. Así que os recomiendo pasaros por ahí. Hacemos cosas divertidas. Como dibujar, jugar a viejos y demás. Y sin nada más que decir. Chao.